Bienvenido a Estilocracia, una vez más, estamos para recordarte que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la relojería vive en una constante paradoja. Por un lado, las firmas no paran de lanzar novedades, buscan en la moda las últimas tendencias, y además, tratan de incorporar las tecnologías más modernas y sofisticadas para satisfacer los gustos y necesidades de las nuevas generaciones. Pero, por otro lado, este esfuerzo contrasta con el incuestionable peso que tienen los relojes retro. El valor por artículos de colección sigue siendo un valor muy apreciado por los aficionados, desde los más experimentados hasta los que se acercan por primera vez a este mundo. Esta situación se observa sobre todo en el segmento deportivo, donde los cronógrafos inspirados en antiguas creaciones, continúan siendo un recurso de primer nivel, y lo no es porque cuenta con gran aceptación. Es importante destacar que el pasado es tan amplio, que ya hablar de retro no es suficiente. Hay muchas tendencias que apuntan a modas del pasado, pero a distintas etapas del pasado. Y en la relojería sucede exactamente lo mismo. No es lo mismo el aire retro de los años 50 de Chopard, Mille Miglia o del Mont Blanc Heritage que el neoclasicismo de Aicon con líneas que recuerdan a los históricos Boris Lacroix de los años 80. En ambos casos los recursos estéticos buscan la legitimidad del objeto apoyándose en la nostalgia. Y, visto el éxito que tienen este tipo de piezas lo consiguen con resultados más que notables. Pero el punto es que cuando hablamos de un reloj retro, ya podemos hablar de relojes que pueden tener una apariencia de uno de hace 20, 30 o hasta 100 años. La selección de la década a veces es por gusto, o a veces tiene que ver con el año de nacimiento. Ahora, está de moda comprar relojes que tengan una apariencia de la década en que naciste. Sea como sea, a continuación, estilócratas, demostramos los 7 mejores modelos retro del mercado hoy en día. 7. Tudor Black Bay Chronos S G. El cronógrafo de mayor éxito de la firma está ya disponible en versión bicolor. La caja es de acero de 41 milímetros y se completa con bisel, corona y pulsadores de oro amarillo. Movimiento automático con certificado. A ver, ¿qué te parece? 6. Chopard Mille Miglia 2018 Race Edition Este reloj conserva el aire vintage de los antiguos cronógrafos de carrera. De hecho, su nombre es porque intenta evocar a los coches que corrieron el Mille Miglia de 1927 y 1940. Un clásico sin duda. Esta versión combina, además, el acero de la caja de 42 milímetros con el oro rosa del bisel, la corona y los pulsadores. Movimiento automático, certificado y correa de cuero 5. Montblanc Heritage Monopusher Chronograph. ¿Te gusta la década de los 50? ¿Te gusta su estética? Si es así, fíjate en este reloj. Su disposición recuerda a los cronógrafos de los años 50, integrada ahora en Montblanc. La caja es de acero de 42 milímetros con cristal de zafiro abovedado. Movimiento automático y correa, y correa de cocodrilo. Es sin duda un reloj muy elegante y su precio, bueno, no es un reloj que cualquiera pueda adquirir. ¿eh? 4. Maurice LaCloa acon Chronograph. Si quieres algo con un look más actual, te recomiendo este que aspira a lucir con un, como un reloj de los años 60, o al menos tal como fue interpretada en los años 80. Y es que con toma su forma de calipso. Lanzada en 1980 La caja es de acero de 44 milímetros Equipa movimiento automático con función cronógrafo Y doble indicador de fecha y día de la semana Es este, sin duda, sí, es un clásico 3. Everhard and Company Nuvolary Legend Pero si quieres algo que tenga un look De hace casi 100 años Entonces te recomiendo esta colección Inspirada en un mítico corredor de los años 30. Cuenta con una caja de acero de 39,5 milímetros, movimiento automático, esfera con escala central taquimétrica y correa de cuero envejecido. 2. El Tissot Heritage de 1973 ¿Tú qué opinas de los 70s? La firma suiza Tissot recupera un modelo de esta década y fiel a la estética de entonces, tiene una caja de acero de 43 milímetros y una esfera en la que predomina el contraste de los contadores movimiento automático y correa de cuero este modelo tiene una edición limitada de 1973 ejemplares si estas existen tus posibilidades pues apérdate por uno y por último el casio databank gold y hablando de relojes más casuales este reloj retro viene con todas las campanas y silbatos típicos de principios de los años 90 sin duda quien no recuerda este reloj que era usado como calculadora y fue uno de los primeros modelos con luz y aunque en aquellos tiempos solo venía en color negro o gris la marca japonesa se re reinventó sacando un modelo dorado volviéndose tendencia de nuevo y es sin duda un clásico a este, este sí al alcance de todos Amigos y el cuéntanos qué modelo es tu favorito? Déjanos tu comentario, comparte el video Y no olvides suscribirte al canal Y hasta la próxima Carne tártara Para la receta necesitamos carne de res en trozos Cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra Todo finamente picado Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de tufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de codorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne. Y podemos acompañar con mostaza de yon, ceniza de cebollín y pan.